Y el tema de hoy Jesús purifica el templo Un pasaje muy precioso Yo espero que te agrade, que te guste Y que te ayude este devocional de hoy Y como dice mi esposa siempre eh, Que espere siempre cosas bellas y buenas y bonitas Y agradables porque el Señor está contigo Y está conmigo Y yo les voy a compartir lo que el Señor Pues está haciendo conmigo también Jesús purifica el templo Juan capítulo 2 Versos del 13 al 22 en la Reina Valera de 1960. Y vamos a estar parafraseando, vamos a estar tratando de dar la mejor palabra posible para que usted pueda entenderla y comprenderla y pueda vivir la vida espiritual que Dios quiere y demanda de todos y cada uno de nosotros. Verso 13. Que estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas que estaban allí a los que hacían cambios de monedas y todo eso para las ofrendas y para todo lo que había en el templo en aquel entonces y dice que haciendo un azote de cuerdas o sea un chico algo con que golpear verdad echó fuera del templo a todos las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambises y volcó las mesas aquí vemos una actitud de Jesús enérgica claro que sí sí muy enérgica ¿por qué porque el señor Tenía celo de la casa de, de, de su padre, o sea, la que había sido construida para el padre, para adorarle, para bendecirle. Y a veces a nosotros se nos olvida para qué fueron construidos los templos. Sí, sí, esa es una realidad. ¿Por qué razón lo, lo decimos? Bueno, hemos caminado por muchos, hemos ido a predicar a muchísimos lugares. Y a veces nos damos cuenta que en algunos lugares, lamentablemente, se hacen actividades desproporcionadas pues con la intención siempre de, de la venta y creo que esto es lo que está mal y estamos conscientes de ello muy conscientes de todo esto no queremos juzgar a nadie por supuesto hay gente que es buena y tal vez gente que no es tan tan tan buena pero dice el verso 16 y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre, casa de mercado Eso es lo que tengo que tener cuidado todos los siervos del Señor y todos los que participamos con la predicación de una u otra manera Sobre todo los cantantes, cuidado con los cantantes, tengan cuidado por favor Aquellos que se dedican a, a exponer todos sus materiales eh, No hagan de la casa del Señor una casa de mercado Verso 17 Entonces se acordaron los discípulos que es escrito El celo de tu casa me consume El celo de tu casa me consume los discípulos se acordaron de que estaba escrito esto O sea que eso no era nuevo Ya Jesús lo único que estaba haciendo Fue tener una reacción En cuanto a lo que ya estaba escrito Desde antes de Jesús Ya estaba escrito Y ahí en el verso 18 dice Y los judíos respondieron y le dijeron ¿Qué señal nos muestras? Ya que haces esto Siempre ver gente inconforme En todo, en los mismos videos que nosotros hacemos Hay gente inconforme, no les gusta Nos ponen ahí que no les gusta bueno, siempre ver gente así No es, no es lo raro Porque aún al Señor Jesús lo rechazaron O no le creyeron O no le aceptaron lo que le estaba diciendo Y pues también nosotros En ocasiones nos pasa eso Que también hay gente que no le gusta Lo que estamos haciendo o diciendo ¿Por qué? Por sus costumbres, por sus tradiciones Por sus religiones, por lo que se quiere y guste Entonces en el verso 19 Dice Jesús y les dijo Voy a destruir este templo Y en tres días lo levantaré yo me puedo imaginar él diciéndoles, tocándose su pecho Diciendo, voy a subir este templo y en tres días lo voy a levantar Pero fíjese la reacción de ellos Porque le dijeron, ahí en el verso 20 En 46 años fue edificado ese templo Y tú, riéndose, me imagino, en tres días lo vas a levantar Como diciendo, ¿qué te pasa? <risa> Estás desquiciado, ¿por qué? Porque <risa> si unos antepasados se tardaron 46 años Y tú es que en tres días lo vas a levantar pero lo que dice el verso 21, más él hablaba del templo de su cuerpo. Ya le estaba diciendo que él iba a ser sacrificado. Pero ellos no lo estaban entendiendo. Estaban viendo las cosas materiales, pero no lo estaban viendo en, lo, en el terreno espiritual como lo estaba viendo. Y muchas veces nosotros también, como seres humanos, vemos más lo material que lo espiritual. ¿Verdad que sí? Para finalizar, verso 22. Por tanto, cuando resucitó dentro de los muertos... Sus discípulos se acordaron de lo que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Cuántas veces has escuchado tú de Jesús? ¿Cuántas veces has estado en algún evento, vamos a llamar de esa forma, de esa manera, o en alguna actividad, de una semana santa, por ejemplo, cuando crucifican a Jesús, tal vez en películas, o tal vez en dramas, o tal vez en presentaciones especiales, o cosas por el estilo, pero, ¿hasta dónde?, Hemos reconocido que Él resucitó de los muertos al tercer día y que Él lo haga vive, y que vive por la eternidad. ¿Cuánto estás consciente tú, mi amado y mi amada, de ese sacrificio, Señor, que Él vino a dar su vida en rescate de la tuya y de la mía? Y que lo único que tenemos que hacer es tratar de vivir la vida más santa que podamos, acercarnos a Dios con verdad, con honestidad, con sinceridad, y dejar que Él nos lleve por el camino, y la senda por la que debemos de caminar para poder ser mejores personas, familias más felices y dejar que Dios bendiga nuestras vidas oremos, Señor que cualquier persona que en este momento está viendo, escuchando Señor este, este devocional si hubiese algo allí Señor que le estorba, que no le está permitiendo vivir la vida espiritual toque su vida y a ti te digo, a ti te digo mi amada, a ti te digo mi amado en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que has arrepentido todo aquello que fastidia tu vida y que no te dejas vivir esa vida espiritual que Dios demanda. Y a ti te digo, recibe la bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibe la bendición, pero acércate a Jesús y dile que Él venga a tu vida. Para la gloria del Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones y sigue escuchando y viendo